Hace una vez una nave espacial llamada Rosetta, que fue lanzada al cielo nocturno. Tenía por delante un largo viaje. Para descubrir los misterios de nuestro Sistema Solar, Rosetta llevaba consigo un pequeño pasajero, el módulo de aterrizaje file. Se necesitaron muchos años para idear esta misión. Y ahora Rosetta estaba de camino al lejano cometa churyumov gerasimenko Rosetta necesitaba mucha energía para llegar a su destino y obtuvo parte de ella de la Tierra y de Marte volando a su alrededor, disfrutando de hermosas vistas por el camino. También fue a lugares que ninguna nave espacial había visitado antes. Rosetta encontró un objeto con forma de diamante, el asteroide Steins, e hizo fotos asombrosas para que las vieran todos en la Tierra. Y el diamante desapareció mientras Rosetta volaba a toda velocidad. Más adelante apareció un gigante. Lutecia, una antigua roca de 100 kilómetros de altura y 100 kilómetros de anchura, con grandes cráteres en la superficie. Rosetta envió más fotos de este increíble encuentro a casa y esto solo era el principio de la aventura. Pero estando lejos de la energía del sol, Rosetta estaba muy cansada y necesitaba descansar. Mientras seguía viajando por el espacio, se quedó profundamente dormida y su sueño duró dos años, siete meses y doce días. Ahora ha llegado el momento de que Rosetta despierte y abra los ojos. ¡Despierta Rosetta! Tú y File, tenéis que perseguir un cometa. ¡Despierta! ¡Despierta, Rosetta!